Vamos, bueno, buenos días, vamos a iniciar la segunda mesa de la jornada. Eh, pero antes, antes de iniciar, de centrarme en la mesa, quiero hacer un comentario. Yo creo que todos los que estamos aquí y hemos escuchado a Antonio Manuel y a Miguel Santiago, creo que seremos conscientes y reconoceremos que son dos personas que pertenecen ya a la historia de Córdoba, son dos personas que están haciendo una labor inmensa por reconstruir nuestra memoria, nuestra memoria íntegra e integral, no parcial y manipulada, y que si en algún momento pasamos una situación en la que se valore, valores como, como el humanismo y la integridad. Y el bien hacer, estas dos personas creo que ocuparán un puesto importante en nuestra ciudad. Eso era una, una introducción. Eh, centrado en la mesa, el título de la jornada ya da que hablar: laicismo y democracia, cuando parece que es difícil. ...haya democracia si no hay una, un Estado laicista. Pero el título de la mesa da todavía más que pensar... ...que es la izquierda y, la, el, y, la, y el, laicismo, el, el laicismo y la izquierda política. Esto, el hecho de que se haya considerado útil, necesario y adecuado... ...que haya una mesa para tratar este tema... ...a mí me da que pensar que algo no estamos haciendo bien... ...algo no estamos haciendo bien... ...algo no estamos haciendo bien desde la propia... ...por pues no tirar balones fuera y echarle la culpa a los demás... ...desde los propios movimientos laicistas... ...que no hemos conseguido desterrar de la imagen popular... ...el hecho del de laicismo como algo negativo... ...algo que va contra... Quiero comentar, eh, eh, el, la semana pasada en la presentación de uno de los libros que está aquí, Iglesia Sociedad Anónima, un compañero de Córdoba Laica comentó una anécdota. Al pasar un, una madre con su hija, el, está la pancarta de Córdoba Laica y la niña le pregunta que qué es eso de Córdoba Laica y la madre le contesta que son los que están en contra de la Iglesia. Es desgraciadamente, esa es la percepción que se tiene de nosotros. Con lo cual, ahí hay mucho trabajo por delante. Y luego, a nivel político, pues, ¿qué decir? Pues que mmm, a, no se ha hecho lo que debiera y se ha dejado de hacer cosas importantes, como hoy hemos escuchado a lo largo de, de la mañana. A nivel político, también nos han fallado. <coughs> Eh, decía una canción se nos rompió el amor de tanto usarlo pues yo creo que con el, el término izquierda la etiqueta izquierda no está pasando igual se está usando de manera manida, sin contenido se está vaciando de conceptos y se está convirtiendo en algo que no dice nada con el, por lo tanto Creo que ahí también hay un trabajo importante por hacer. En los años 50, un psicólogo, Leon Festinger, acuñó el término disonancia cognitiva. Con él intentaba poner en evidencia esas situaciones en las cuales uno piensa de una manera y actúa de otra manera. Eso generaba conflictos en algunas personas y era su tarea, ¿no? Cuando se ha investigado lo más curioso e interesante del asunto, es que cuando se estudia cómo resuelven el conflicto, resulta que se hace de una manera, y es que se empieza a pensar cómo se actúa. Es el, el dicho de si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. En ese sentido, creo que es importante escuchar a los miembros de la, que representan a la parte de la izquierda significativa de nuestro país en ese sentido, qué, qué, qué piensan, qué dicen, qué dicen sus grupos, qué, qué dicen sus estatutos, qué dicen sus programas, qué dicen sus declaraciones, qué han hecho, hacen o siguen haciendo si hay o no hay disonancia cognitiva entre lo que dicen y lo que hacen y, sobre todo, lo que más nos, nos interesa es qué van a hacer, qué van a hacer, si hay en, en un futuro. Para ello, vamos a la mesa, está un representante de Europa Laica y dos representantes de la izquierda política. Había tres eh, pero uno ha faltado, uno ha excusado su asistencia por otros compromisos. Hoy eh, eh, está, el PSOE no, no, no puede estar porque tiene otros compromisos. Está Izquierda Unida y Podemos. <coughs> eh, voy a, a pasar. Eh, la mesa se desarrollará en un primer momento. El representante de Europa Laica hará una introducción sobre los objetivos de la organización. <coughs> Y, y después, cuando concluyamos, mmm, hará unas reflexiones sobre lo que se haya hablado. Y eh, los participantes, pues les voy a plantear las tres cuestiones que ya he comentado. ¿Qué piensan sus organizaciones? ¿Qué han hecho y qué, y qué van a hacer? El tema está en unos cinco o seis minutos por, por cada intervención, con idea de que tengamos tiempo para un, para un debate. Pues bien, por Europa laica, está aquí a mi izquierda, Francisco Delgado Ruiz, que es expresidente de Europa Laica. Yo creo que Francisco ha ocupado todos los puestos de la política y de la actividad social, porque es político, sindicalista, escritor, eh, fue diputado en corte, fue senador, eh, ha sido dirigente de la Unión General de Trabajadores. Presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos, miembro durante 15 años del Consejo Escolar del Estado, durante tres años en el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, como he comentado, presidente de, de, de Europa Laica. Y, como escritor, pues ha escrito más de una decena de, de libros, de los cuales este es el último que, que tiene publicado, y el anterior, en ellos la mayoría dedicado al tema de educación, en el anterior eh, hablaba, era evanescencia del sistema educativo, ¿eh? que vino a presentarlo en Córdoba, y participé en la presentación, nos hicieron una foto, y cada vez que en Córdoba hablan de, de Córdoba laica, sale la foto de él. <risa> Yo espero, como hoy nos han hecho fotos, que a partir de ahora... Saquen oh, la foto, que la cambien, porque por mucho que le he dicho, mire usted que ya cambien la foto, que ya hace unos años, pues sigue poniendo la foto. O sea que, bueno, el, los libros, comento, eh, está, hay ahí algunos en, en, el, en un stand. Por parte de, de los partidos políticos, pues tenemos por Izquierda Unida, Ana Naranjo Sánchez, que es profesora en teoría de Geografía e Historia. Eh, miembro del Partido Comunista, miembro de varios foros como el Memoria Histórica, Córdoba por la República, Ecologista Nación, es miembro de la Comisión Coordinadora Andaluza, <coughs> Dirección Política de Izquierda Unida Andalucía y parlamentaria de Adelante Andalucía por Córdoba en las últimas elecciones que, que encabezaste en la lista de Córdoba. Bien, si me equivoco en algo, pues aquí estáis para corregir. Y por parte de Podemos, pues tenemos a Isabel Franco Carmona. Que es diplomada en relaciones laborales, licenciada en ciencias de trabajo por la Universidad de Sevilla, eh, formación, análisis y evaluación de políticas públicas y ha trabajado como asesora laboral administrativa y formadora para desempleados. Forma parte del Sindicato de Trabajadores de Andalucía, como militante de Podemos, es parte del Consejo Ciudadano Estatal y del Consejo Ciudadano de Sevilla, eh, ya no, eh, era diputada hasta que se han disuelto las uh, cortes y ahora se presenta de candidata por sevilla vale pues dicho lo cual le paso la palabra a francisco delgado para la primera parte vale Muy bien. Sí, sí. Ven, claro. como soy pequeño Voy a, ceñir, me voy a ceñir a un guión que me ha establecido quien coordina la mesa, mi amigo Pepe, que decía no más de ocho minutos, razón, es, razón de ser y objetivos de Europa laica. Y luego, al final, entraré en harina cuando escuche a mis compañeras de mesa, por Izquierda Unida, a Ana y a Noelia, que les doy la cariosa no, no da ni una con los nombres. Ah, bueno. bueno, razón de ser. Pues sí, un grupo de personas, la mayoría maestros, y el actual presidente Antonio Gómez Movellán decidieron un buen día crear una asociación después de que durante décadas en España no se avanzaba nada. La crearon, la mayoría eran personas de Talavera de la Reina, y al frente de la misma organización estaba Juan Francisco González Barón, que a mí me ha enseñado muchísimo. Esa es la verdad. Y se creó en una mesa camilla, bajo el pensamiento político ideológico de Gonzalo Puente Ojea. Esa es la verdad. 2001. Somos una asociación muy jovencita, muy pequeñita, posiblemente de las únicas que... ...en el mundo que yo conozco... ...se dedican exclusivamente a vencer los valores del laicismo... ...porque hay asociaciones de librepensadores... Asociaciones, ...que se dedican exclusivamente al laicismo... ...y de ahí quizá nuestra virtud... ...y por eso a través del boletín que todas las mañanas... ...el compañero Manolo desde el Albaicín... ...envía a 5.000 o 6.000 o 7.000 direcciones... ...pues intentan emular y copiarnos... ...sobre todo en América Latina... ...personas que quieren también organizar... ...sus pequeños grupitos laicistas... ...porque como decía Gonzalo... Decir, González Barón... Francisco González Barón decía, tenemos que meter en la cabeza, sobre todo los políticos, dos cosas. Que la sociedad es plural y el que tiene que ser laico es el Estado. Ya no es laica, es plural, hay de todo. y que tiene que ser laico es el Estado, las instituciones del Estado. Y eso tenemos que meterlo en la cabeza de los, de los políticos y de las políticas. ¿Razón de ser? Pues razón de ser porque desde que se juntaron este grupo de amigos y amigas... Ocho días yo entré después, después de conocer a Manolo en Granada, en Motril, un grupo de gente que trabajaba sobre el tema del laicismo a nivel, a nivel español, a nivel de todo el Estado. Bueno, pues eh, ya hicieron un programa, que está um, Plan de Acciones y Campañas de Europa Laica. Una de ellas, me acuerdo que era muy, muy, muy curiosa, que era que la comunidad internacional le negara al Vaticano estar presente como observador en la ONU y en organismos internacionales que es un tema que se ha olvidado y siguen de observadores en multitud de organizaciones internacionales, el Vaticano al que Europa laica no lo considera un Estado, una organización de personas que practican una determinada religión que son muy, muy poderosos a nivel, eh, a nivel eh, económico, sobre todo. Bueno, ¿qué cosas se han hecho? Pues todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el laicismo, Europa laica las ha puesto... Encima de la mesa. ¿Ya? Vale. <risa> Gracias. Bueno, por ejemplo, me recordaba cuando estaba escuchando a Antonio Manuel... y a Andrés, que ya en 2009, 2008, 2009, un periodista de aquí del de diario El País y Juan, mi amigo Bedoya, ya nos comentaron algunos compañeros de Laica el tema de las inmatriculaciones. Estamos a investigar. Había un abogado de, de Guadalajara que hizo una, una, un recurso sobre este tema de una inmatriculación cubo en un pueblo de Guadalajara, Así que había ya brotes, de que algo estaba pasando desde 1946. Y en 2012, después de analizarlas, en 2012 hicimos aquí en Córdoba un acto en un instituto sobre el tema de la mezquita de Córdoba. 2012, para que no se nos olvide. Luego han venido otros actos en el Ateneo de Madrid, en otras ciudades. Eh, y, bueno, pues al final hemos conseguido que haya mucha gente que se preocupe de este tema y se ha conseguido la plataforma recuperando bastantes años y se está luchando por esto. Por tanto, organizaciones como la nuestra ha sido la que ha empezado a sacar muchas cosas que ahora comentaré muy rápidamente. Intentamos ser un lobby, evidentemente. Intentamos cabildear a los partidos políticos para demostrarles la importancia que tiene la laicidad de las instituciones, el laicismo. Y en esa línea pues eh, elaboramos ya hace mucho tiempo una propuesta de ley orgánica de libertad de conciencia que solo un partido político llevó al Parlamento con alguna reforma que fue Izquierda Unida y que la llamó ley de libertad Rel religiosa y libertad de conciencia en contra de nuestra opinión porque creemos que una ley de libertad y conciencia sea de libertad de conciencia. No tiene por qué introducir la palabra religiosa porque no todos somos religiosos, ni todas somos religiosas. Bueno, por ejemplo, cada año que ha ido pasando elecciones electorales, municipales, que ha habido muchas europeas, etcétera, Europa Laica ha presentado un proyecto de programa de laicidad. Se han presentado a los partidos políticos a nivel estatal y a nivel estatal con más o menos suerte, más bien menos suerte. ¿Qué más? Pues sacamos al tema de la famosa crucecita del IRPF. Que hubo un debate dentro del partido, perdón, dentro de Europa laica, hubo un debate, hubo un debate en el sentido de que eh, desde el principio nos dimos cuenta que era no poner la señal a la casilla de, de la Iglesia Católica, pero tampoco la otra. Hubo un debate dentro, porque la gente decía, ¿por qué no a la otra? Bueno, yo creo que ese tema ya está superado, todavía hay gente que tal, pero pues, se dan cuenta de que es la coartada para mantenerla de la Iglesia Católica. Y además creo que luego quien maneja el dinero de esa. Esa casilla, ahora ya la manejan las autonomías y le dan a quien le da la gana y quiere. Por lo tanto, el que pone allí la crucecita no sabe si le van a dar subvención a Ecologistas en Acción, a la CEAPA o a no sé quién. Por lo tanto, poner ahí, estirar el dinero porque luego reparten los políticos de turno a quien le dan. Por lo tanto, otro tema que pusimos encima del debate político, el tema de la casilla del IRP y el no financiar a la Iglesia Católica a través de los impuestos de la renta. Otro tema, el tema del IBI. El tema del IBI. Se hablaba, puestos, pues Europa Laica lo puso encima de la mesa. Un tema más que está ahí. Escuela Laica, lo mismo. Otro tema que había surgido antes de fundarse Europa Laica, se hizo hace 25 años, el tema estaba languideciendo y Europa Laica lo puso de nuevo encima de la mesa con el famoso eslogan de campaña, o una escuela pública y laica, religión fuera de la escuela. También se puso encima de la mesa y es un tema que está ya acuñado por Europa Laica. Red de municipios por un Estado laico. Entonces, hace cuatro o cinco años tuvimos la idea de conseguir que los ayuntamientos entraran en una especie de red de municipios por un Estado laico, donde hemos conseguido muy poco éxito. Pero, por ejemplo, ahora veo al compañero coordinador de Asturias o presidente de Asturias Laica, en donde en Asturias conseguimos mucho éxito. Doce o trece o catorce municipios de Asturias, de Asturias se sumaron a la red de municipios por un Estado laico, porque había una persona que hoy tiene cierto poder en el SOE. Entonces, no tenía tanto, mandé una carta a muchos concejales del Partido Socialista de toda España y, como estaba en Asturias, en Asturias consiguieron que más concejales se sumaran y conseguimos mucha. Pero muchos ayuntamientos que se han sumado luego no cumplen la, la, el compromiso que tienen ahí. Bueno, ¿qué más? Bueno, a lo largo de todo este tiempo, ese contrato electoral que ponemos encima de la mesa de los partidos políticos, en, en mesas como hoy, hay veces que van... ...más partidos, hay que tener en cuenta que esta, esta mesa de hoy era la izquierda y la izquierda, por tanto falta otros partidos que son de la izquierda y el centro izquierda, porque nunca sabes dónde está el centro y la izquierda, la izquierda y el centro, ¿Eh? y encima nos falla la izquierda y el centro, no sabemos tampoco, por tanto solamente tenemos a dos personas que hoy por hoy creo que son de izquierdas, por lo menos izquierda unida en este caso, porque Podemos, ahora hablaremos de Podemos, Después, pues. Izquierda, Izquierda Unida sí que desde el primer día, eh, yo no soy militante de Izquierda Unida, no lo he sido nunca, fui del PSOE hace muchos años. Izquierda Unida, a través del compañero Gaspar Llamazares, del amigo Cayo Lara y otros compañeros que han venido después, pues se han preocupado mucho de establecer en sus programas y de luchar allá donde han estado por cuestiones de la laicidad. No siempre, pero bueno también ha habido algunos que han puesto medallas, pero bueno han sido los que más han aproximado. Tal. Y algunos partidos nacionalistas, que es Republicana, Bildu, Compromís, algunos partidos también. Pero bueno. bueno, pues todo eso es lo que Europa Laica, esa es la razón de ser de Europa Laica, esos son los objetivos de Europa Laica, que tiene que ver con la, con la Constitución Republicana de 1931, que es la Constitución laicista más importante de la historia moderna la Constitución Republicana nuestra, del 31 al, 30, eh, al 39, y esos son los valores, con, junto a la eh, Ley de Separación y Iglesia-Estado de Francia de 1905, que poco a poco se la van limpiando, se la van cargando. Así que Europa Laica, que empezaron siete ocho personas, hoy somos 1.500, 1.600 en todo el Estado y algunos fuera de, del Estado español, y además tenemos 6000 seguidores y mil simpatizantes en todo el mundo, pues seguiremos ahí y si no se hubiera inventado Europa laica, habría que inventarla. Gracias. Muchas gracias, Paco. El tiempo muy bien. Bueno, menos los nombres, lo demás todo bien. <risa> Bueno, a continuación, como comentaba, vamos a pasar a ver qué nos cuentan desde los partidos políticos de qué mmm, dice en sus programas, o en sus intervenciones o en sus estatutos acerca de la laicidad. Y vamos a empezar por, por Ana Naranjo. Bueno, pues buenas tardes ya. Eh, es un placer eh, para mí y para Izquierda Unida pues, estar aquí participando de estas jornadas de, de Andalucía laica en un debate interesante, importante y, y necesario y urgente dentro de la izquierda, como es el laicismo y la izquierda, que nos va a traer aquí seguro un apasionante debate por, entre los que estáis aquí en el público asistente y las dos ponentes que representamos a, a las fuerzas de izquierda. Que, que, bueno, que de alguna manera pues, se han implicado a lo largo de su trayectoria en estos principios de, de laicismo. Voy a intentar ser breve, porque nos han dado poco tiempo, y contestar exactamente aquellas cuestiones a las que nos, nos piden desde, desde la mesa. Eh, y bueno Dentro de, de los estatutos de, de Izquierda Unida, de nuestra organización política, viene recogido el laicismo, tanto en los estatutos federales como en los de Izquierda Unida… Andalucía dentro de esos principios ideológicos de, de nuestra organización... ...cuando afirmamos pues, que queremos una, una nación federal, solidaria, republicana y laica... ...ese modelo de, de, de nación que queremos construir eh, a nivel de, de Izquierda Unida... ...siempre situamos ahí como punto importante el laicismo. Después eh, han situado otros, digamos, ejes temáticos en torno a la, a la educación... Eh, ...cosa que nos ocupa mucho y nos preocupa mucho... Y ahí coincidimos en muchos campos con, con, con el, eh, Andalucía laica y con Córdoba laica. Por ejemplo, con José Antonio Ná, hemos trabajado mucho el tema del laicismo y la escuela, eh, dentro del MAR, del Movimiento Andaluz por la Escuela Pública. Y nosotros, pues ahí, denunciamos, fuimos la, una de las organizaciones políticas que denunció desde el minuto uno, por ejemplo, el incumplimiento de los horarios de los profesores de religión, cuando eh, se, se modificó ese horario, unas modificaciones que hubo con la LONCE, por los cuales… Eh, Perdón. Ah, vale, vale, no, que pensaba que ya hemos generado debate, ya hemos generado debate, maravilloso. Decía bien, bien. Decía que, que ahí fuimos de, de la izquierda unida, pues planteó a, a la Junta de Andalucía en este caso, pues el incumplimiento reiterado de, de esos horarios en relación a los profesores de religión que estaban, además, cobrando sin, sin dar clase. Nosotros apostamos, evidentemente, eso no lo he dicho, porque lo da, por supuesto, porque la religión no tenga cabida dentro de las aulas. Apostamos por una escuela de titularidad pública y, evidentemente, que se rija por principios laicos. Y mientras que la religión esté dentro de la escuela, estamos siempre muy atentos a denunciar ese tipo de irregularidades que se dan. Igual que denunciamos también la situación en torno a la escuela concertada. Igual que denunciamos también, y eso lo hicimos también con con la implicación del sindicato Outea, el incumplimiento de las instrucciones educativas eh, cuando el obispo realiza visitas a los centros escolares. Y, y, y, y también denunciamos el incumplimiento en Semana Santa o en Navidad de también esas regulaciones escolares cuando se organizan celebraciones religiosas dentro de, de los centros educativos públicos. Por lo tanto, la educación –y además eso nos parece muy importante– porque la educación es lo que va a transformar también las mentalidades de las generaciones futuras y es ahí donde tenemos que hacer un mayor esfuerzo para transmitir esos principios laicos que vienen desde las revoluciones liberales, como sabéis, de Cimonónica, de, de 1830, de 1848, eh, pero que seguimos todavía reivindicando y denunciando porque todavía no lo hemos alcanzado plenamente en las sociedades democráticas. Por lo tanto, la educación es un referente principal para la introducción de estos valores laicos para también ganar esa batalla de las ideas, que ahora me voy a referir a ella cuando cierre esta intervención, que también me parece una herramienta imprescindible si queremos tener complicidades, si queremos ensanchar una base social de apoyo a estos movimientos laicistas para transformar realmente las sociedades. Nos situaban también en torno a las inmatriculaciones en el debate. Yo voy a dar pinceladas, no van a tener mucha coherencia, pero no tenemos tiempo para… Para desarrollarlo de manera más concreta, en relación a las inmatriculaciones, eh, nosotros pues hemos ido denunciando esta esta situación. Sabéis que eso se produce por una modificación de la ley hipotecaria durante el gobierno de, de José María Aznar en el año 88, que también se sustenta 98, perdón, 98 que también se sustenta eh, en una ley del 46, eh, de la ley hipotecaria, por la cual se permite, eh, sin, sin ningún título de propiedad, sin ninguna certificación, que eh, los obispos, que las autoridades eclesiásticas puedan escribir eh, con poderes casi notariales esas titularidades a su nombre, ¿vale? Eso eh, facultó a los obispos la capacidad, decíamos, de expedir esas certificaciones sin ningún tipo de, de, de, de, acredita, de acreditación de esa propiedad. Por lo tanto, ¿qué ha pasado con, con esas inmatriculaciones? Que intentamos modificar esta ley, intentamos, por lo tanto, tener un registro, porque esas inmatriculaciones, eh, uno de los inmuebles pues, más conocidos fue la mezquita, que sabéis que la inmatricularon por 30 euros, pero hay un amplio, muy amplio, muy amplio número de, eh, de infraestructuras de viviendas de cocheras que también están a nombre de, de la Iglesia Católica y que también, eh, bueno, pues están inmatriculadas de alguna forma en función de estas prescripciones legales. Y ahora voy a pasar también al tema del IBI. Son propiedades que tampoco pagan IBI, como, como también decía el compañero. Lo primero que necesitamos saber para denunciar a esas inmatriculaciones es cuántos hay. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Córdoba llevamos cuatro años los técnicos intentando ver, una a una, qué propiedades tienen a su nombre. Pero no están todas a nombre de la Iglesia. eso es una dificultad que tenemos. Además, las competencias no son, como sabéis, municipales, sino que son estatales. Entonces, no es fácil porque las congregaciones religiosas también las pueden tener eh, titularizadas a su nombre. Por lo tanto, es un trabajo ahí, pues, un poco de, de, de espía y muy lento eh, ir, ir viendo cuál está a nombre de cada congregación religiosa y ver si eso tiene conexión con la Iglesia. Por lo tanto, nos facilitaría enormemente la tarea. Si el Gobierno central tuviera bien, tal y como también se le ha pedido, pues darnos un registro de oficio de esas titularidades. En relación… ¿Cómo voy de tiempo? <risa> Fatal, ¿no? <risa> <risa> <risa> vamos, vamos. Voy a atropellar, además. En o si queréis yo par paro aquí y ¿Cómo seguimos a luego, veces, ¿no? ¿cómo va a ser tres, cuatro, tres, veces, vale, vale. Pues mira, va cerramos aquí con inmatriculaciones y ahora ya seguimos con el libro y otros puntos. Decir también que desde Izquierda Unida eh, lo que pedimos es una, una gestión pública del patrimonio, me refiero ya a cosas pues ya tan llamativas como, como la, la, la mezquita de, de Córdoba, ¿no? Defendemos un modelo de gestión pública eh, y directa pública como eh, la Alhambra tiene con su patronato de Granada y en ese sentido pues lo hemos manifestado en todas las instituciones que, que estamos presentes. Yo me callo ya y, y le cedo la palabra a mi compañera Isabel. Vale. Vale. Pueden empezar, Isabel. ¿sí? Y decía que se calla ya, pero que es un gusto en realidad escucharte, o sea que… Por mí. <risa> eh, bueno, eh, sobre Podemos. Eh, nosotros, como, como bien sabéis, nacemos del de, de espíritu, eh, por decirlo de alguna forma. De, muchas de nosotras y de nosotros eh, participamos de ello, de aquel movimiento, del, movi del movimiento del 15M. Eh, y como parte de… De ese movimiento que hizo que toda una sociedad saliese fuera y despertase, eh, creo que ese impulso eh, o, o parte de ese impulso se ha visto también en el, en el 8M. Esos son los valores que, que a nosotros nos hacen nacer y nos hacen crecer. En ese sentido, y, y por hablar de, de los estatutos, en, en nuestro, ¿sabéis que? No sé Si sabéis, nosotros los estatutos los dividimos en varias partes, el código ético, el político y el organizativo. En el ético, que es el que se refiere a qué somos, lo decimos claramente, que una de nuestras funciones es impulsar el laicismo para lo cual se promoverá un sistema democrático fundado en la libertad de conciencia. Esto es básico y es básico porque, bajo nuestro punto de vista, no hay democracia si, si o, o la democracia que hay es eh, incompleta y en muchas ocasiones obsoleta, eh, si no existen una serie de condiciones más, eh, esa serie de condiciones, eh, pues entre otras cosas está la, la laicidad, el laicismo es fundamental para un Estado democrático, es decir, la libertad de conciencia, que cada uno pueda ser lo que quiera, pueda pensar lo que quiera y que, en base a eso, eh, si tú tienes creencias religiosas o no, eso es parte de tu privacidad y es parte, eh, por tanto, no puede ser parte de lo público, que es lo común y es lo de todos. Por tanto, eh, la laicidad tiene que ser un, un elemento fundamental, fundamental de la democracia. Pero no solamente eso, eh, también tiene que ser un elemento fundamental de la democracia el republicanismo, la república. Los valores republicanos son elementos fundamentales. No podemos seguir sosteniendo privilegios ni de la Iglesia ni de una familia eh, que se va heredando títulos, eh, que va comiendo de, de todo lo que le aportamos todos y cada uno en, con nuestros impuestos eh, y que, además, es heredado. Eso es absolutamente contrario a, a los valores republicanos y, por tanto, también contrario a los valores de, de la democracia. Y un elemento más que, que es fundamental y que en la mayoría de los espacios y de las ocasiones ha estado escondido, pero que las mujeres con mucho ahínco hemos estado conquistando desde hace muchos años, nosotras, las más jóvenes, aprendiendo de nuestras madres y de nuestras abuelas, que es el feminismo. Sin feminismo tampoco hay democracia, porque el feminismo lo que está proclamando sobre todo es la igualdad. Por tanto, bueno, pues esos son los valores que tiene, que tiene Podemos y que, y que va a través de, toda, de todas nuestras iniciativas, de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos y de, y de lo que somos. Eh, en cuanto a esto, yo creo que ya me habré comido como la mitad del tiempo y soy lo peor. En cuanto, en cuanto a esto, eh, sí decir que eh, y me voy directamente al, al concordato y a los acuerdos con, con, con la Santa Sede. Eh, en, después del régimen, o sea, en el régimen del 78, esos acuerdos no es más que la continuidad de los acuerdos que ya hacía el franquismo con la Santa Sede. No es más que la continuidad del franquismo. Cuando Franco murió y decía que lo había dejado todo atado y bien atado, no era solamente porque había atado y, y había dejado bien atado eh, los poderes dentro de lo político, es que los poderes ya lo había atado también en todos los ámbitos y, entre y entre otros, también eh, había dejado muy bien atada el papel de la Iglesia en, en nuestro país. Por tanto, nosotros y nosotras, como, como parte de, de un movimiento que viene a, a trabajar y a, y a defender firmemente la igualdad, decimos que –y así lo hemos presentado y así lo…–, lo ...lo hemos presentado y lo, y lo llevamos en, nuestro, en nuestros estatutos... ...que la laicidad hay que conseguirla... ...y que por tanto hay que, hay que romper los acuerdos... ...con el concordato cuanto antes... ...porque si no es así... ...nuestra democracia jamás va a ser, eh, va a ser completa. Y pasan cosas tan graves... Eh, sobre, ...sobre el concordato... ...y no solamente sobre el concordato... ...porque el concordato no es más que una, que una muestra de los privilegios que tiene que tiene la Iglesia, que tiene la Santa Sede en nuestro, en nuestro país, pues un símbolo más de todo ello eh, son las inmatriculaciones de las que creo que todos los que estáis aquí podéis explicarme incluso más cosas a mí, que evidentemente porque lleváis trabajándolo, que lleváis trabajándolo muchísimo tiempo y somos nosotros los que estamos bebiendo de toda la información que, que vosotros y vosotras generáis. Pero sí que es verdad que lo que en ningún caso es democrático y en ningún caso puede ser normal es que un obispo pueda hacer las veces de un notario y que cuando vea que una propiedad o una, un bien no tiene propietario, de repente eh, diga que esto es suyo y se lo escriba como parte de su patrimonio. No solamente porque eso no sea moral, ...sino porque además está permitiendo eh, que, pues que la Iglesia esté haciendo negocios con los recursos que son, que son de todos y de todas. Se ha hablado de la mezquita, pues bien, la mezquita, como, como ha dicho Ana, eh, se la quedó eh, la, la Iglesia por 30 euros... ...pero es que la mezquita, la mezquita es un patrimonio cultural de Córdoba, es un patrimonio cultural de Andalucía... ...es un patrimonio que pertenece a todos y a todas, no puede pertenecer solamente a la Iglesia... Y menos aún se puede consentir que la Iglesia esté haciendo negocios, cobrando entradas y quedándose esos recursos. Lo que no podemos seguir consintiendo, y bueno, pues gracias al esfuerzo de muchos y muchas eso se consiguió parar, pero ahora tenemos que recuperar todo aquello que se han quedado, es que eh, pues venga la Iglesia, diga que lo que es de todos ahora es suyo y que además esté haciendo negocio con ellos… Eh, a través de, en este caso, de la mezquita, de las entradas, entre otras cosas, pero también sin pagar IVI, etcétera, etcétera. Por tanto, eh, la apuesta por la, la laicidad dentro de la democracia no es que haya que apostar por la laicidad en la democracia, es que la laicidad es democracia. Bueno... Eh, mm. Entiendo por la respuesta de la primera pregunta que parece que a nivel de pensamiento vamos juntos. O sea, que en este momento parece que no, no hay discrepancia entre lo que pensamos en el pensamiento. Ahora pasamos a ver lo que hacemos, ¿no? lo que se hace desde vuestras organizaciones. Si me da igual orden, si quieres empiezas tú para que no sea no tengas tú que ser siempre la segunda después de Ana vale. y nos cuenta qué hacéis. Mm, una, una yo vamos ver, yo no quiero coartar nada lo, lo que tengáis que contar lo que sí es que el interés el interés de la mesa es que os centre en vosotros vale. quiero decir interesa que para criticaros ya vendrá el debate o sea que ahora o a los demás ahora centrado en vosotros vale tiene, tiene la palabra Ana y buena, Isabel vale de hecho yo creo que va a haber como mucha coincidencia así que eh. La crítica va a venir de fuera, <risa> seguro. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que ha hecho Podemos? En lo que es el programa electoral en sí, eh, bueno, ahora mismo todavía no, no tenemos cerrado y no es público el, el programa electoral de, de estas elecciones, a, a nivel estatal, quiero decir, el, para las elecciones generales. Como sabéis, estamos en pleno proceso y estamos todavía cerrando eh, cuestiones de, del programa, pero… Bueno, en este sentido creo que va a ser muy coincidente con, con el que ya teníamos en las elecciones del 20D y del 26J, en las anteriores elecciones. ¿Cosas que proponíamos? Pues proponíamos, como, como decía antes, la anulación del, del concordato eh, para que podamos conseguir lo siguiente. O sea, no solamente anular el concordato y ya está, nos quedamos tan tranquilos y nos vamos a casa, sino que es que la anulación del concordato eh, supone… Eh, unas cuestiones muy importantes, como, por ejemplo, eh, que la educación sea laica, que la educación, por tanto, represente a todos y a todas, y que nadie se tenga que ver agraviado o agraviada por entrar a una escuela. Y ya, afortunadamente, los crucifijos están fuera de prácticamente todas las escuelas, pero, bueno, pero muchos de nosotros y de nosotras hemos estado en escuelas donde, ha, donde han habido crucifijos, y, y yo, por ejemplo, los, los he tenido, siempre he estudiado en, en colegios públicos, y ahí, y ahí han estado eh, educación laica no solamente en la pública, eh, sino también eh, en esos acuerdos que hay con, la, con las concertadas. Aproximadamente el 29 o el 30% de, de la escuela concertada, o sea, de, de las escuelas, de la escuela obligatoria en nuestro país eh, es de escuela concertada y un 60% de esas escuelas concertadas pues son religiosas. Por tanto, ¿qué es lo que decimos nosotras? Eh, bueno, eh, eh, no vamos a quitarle a nadie la posibilidad de que pueda hacer escuelas privadas, pero ahora bien, en lo que trata de financiación del Estado, la financiación tiene que ir a la escuela pública y laica, porque el Estado tiene que ser laico y así lo debería reflejar nuestra, nuestra Constitución. Eh, y bueno, eh, los conciertos podrán existir en tanto en cuanto, primero, eh, la laicidad esté vigente y, segundo, eh, en momentos muy absolutamente puntuales en los que la escuela pública eh, pues por haya más demanda de la, de la cuenta y en, en esos momentos, mientras se hacen eh, eh, plazas para todos y todas, pues bueno, haya que llegar a acuerdos como muy cerrados en ciertos momentos muy puntuales, pero en ningún caso eh, tiene que estar el Estado pagando de dinero público a las escuelas concertadas y sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de esas escuelas concertadas pues precisamente son de la Iglesia. En segundo lugar, el, eh, la anulación del concordato, y voy a intentar no enrollarme mucho en esto porque eh, estoy todavía con la anulación del concordato, eh, conlleva también que eh, la Iglesia tiene que pagar el IBI, porque vayamos no otra vez a las inmatriculaciones y a las no inmatriculaciones, solamente, solamente vamos a tener en cuenta solamente Córdoba, solamente en Córdoba. La iglesia tiene eh, 443 aproximadamente bienes que son de su propiedad, muchos de ellos son eh, locales comerciales, entre, entre otras cosas, locales comerciales que por tanto está arrendando y de los cuales no paga el IBI, o sea que es un negocio perfecto cuando la mayoría de la población, cuando toda la población está pagando religiosamente, pues, <risa> ya que viene al caso, su, su IBI. Pues bueno. Eh, lo lógico sería eh, pues que también pagasen el IBI, que eh, los curas puedan pagar el IRPF, como hace eh, religiosamente también eh, todo el mundo. Eh, la supresión de, de las capellanías, eh, lo, que los símbolos religiosos eh, estén fuera de, lo, de los actos oficiales y, por supuesto, que se haga un inventario de, de los bienes inmatriculados, porque esos bienes inmatriculados habrá que recuperarlos. En segundo lugar, eh, como voy, fatal, ¿no? <risa> ah, vale. Eh, una nueva ley de, de libertad de conciencia, como, como decía nuestro, en nuestros estatutos, la libertad de conciencia para nosotros es básica y es un elemento fundamental de la democracia. Eh, por tanto, el Estado tiene que, que garantizar la neutralidad frente a las confesiones religiosas. Esto significa que no hay que tirar porque todas las religiones estén al mismo nivel, es decir, no hay que subir al resto de religiones al nivel que está la religión católica, todo lo contrario, lo que hay que hacer es promover un estado laico y como decía anteriormente, que cada confesión, cada religión de cada persona sea un ámbito privado y no un ámbito público. En tercer lugar, llevamos también la recuperación de, de los bienes inmatriculados, como, como decía antes, y de hecho. Eh, hemos, eh, de hecho hablaremos luego, pero bueno, se presentó una, una PNL a nivel estatal que nosotros aprobamos, la presentó en ese en ese caso el PSOE, nosotros la aprobamos aquí en Andalucía, también eh, hemos trabajado estos asuntos para que se haga un listado de todos los bienes inmatriculados, pero el PSOE, cosas de la vida, el PSOE y Ciudadanos pues se abstuvieron diciendo que no era competencia… ...de Andalucía y sin embargo otras comunidades autónomas como Navarra o el País Vasco... ...sí que, sí que lo han hecho, o sea que hacerse se puede, se puede hacer. Eh, las escuelas públicas, como, como decía antes, que sean escuelas laicas... ...y por tanto ir eliminando las escuelas concertadas. Sacar la religión también de las escuelas públicas eh, no es por nada... ...sino porque al final eh, resulta que la religión forma parte del currículo escolar... Eh, resulta que además tiene peso en eh, la nota de los alumnos y las alumnas, y resulta que además eh, ahora sí no y resulta que además la materia la elige la iglesia, no la elige la escuela pública, es decir, no la eligen los profesores y las profesoras eh, de la escuela pública, sino que es la propia iglesia quien la elige, pero que sin embargo elige también quienes van a ser los profesores y las profesoras de religión pero, sin embargo, todo eso se costea, tanto salarios salarios de los profesores y profesoras de religión como la propia asignatura se costea a través de la escuela pública, eh, o sea, es decir, a través de lo público, a través de, lo, de todos y todas eh, que creamos o no, eh, pero que tiene que ser un ámbito de la esfera privada, como decía antes, y no de la esfera pública y, sobre todo, eh, que está difundiendo… Eh, la religión, o sea, la, la, la Iglesia, a través de los recursos que son de todos y de todas, pues difunde lo que son sus creencias en vez de eh, hacer lo que tendría que hacer el Estado, que es promover que todos y todas tengamos una educación de calidad pública, libre, igualitaria y, por tanto, también laica. Y por ir terminando, porque se me está yendo el tiempo… Eh, en cosas que, que, creo que, son, que creo que son importantes, eh, me voy a centrar solo en dos y voy a dejar otras, las otras para otro momento, para la tercera intervención, si me da, si me da tiempo. Pero sí eh, creo que esto es fundamental. Cuando hablamos de laicismo, eh, a veces se nos puede olvidar hablar de cosas que, que son absolutamente importantes y que, y que la Iglesia sí que las tiene, sí la tiene muy claras. Y yo no, no lo digo por, por Europa Laica, porque seguro que Europa Laica lo tiene mucho más claro que yo, pero sí en el conjunto de la población a veces esto se nos, se nos olvida. Y es lo que sí tiene muy claro la Iglesia, y de hecho así lo ha dicho, lo ha dicho el, el Demetrio Fernández, ese gran religioso, eh, es que… Defender la vida está eh, para él, por encima de defender la vida, quiero decir, eh, según él, eh, las mujeres no podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos, porque así estamos, según él, faltando a los valores eclesiásticos, no podemos decidir por nuestros propios, eh, sobre nuestros propios cuerpos. Nosotros creemos que sí, que la mujer tiene que decidir. Ella, solo ella y ni la Iglesia puede entrar a decidir sobre nuestros cuerpos, ni la Iglesia ni nadie. Somos nosotras las dueñas de nuestros cuerpos y, por tanto, nosotras decidimos. Y eso también tiene que ser parte y es parte de la laicidad porque también es parte de la democracia. Por, tanto, por eso decía antes, el feminismo no puede ser una cuestión separada del laicismo ni tampoco puede ser una cuestión separada de la república porque todos esos valores son los que nos hacen ser, eh, ser democracia, ser democrático. Y llevamos, lo llevamos también en, en nuestro programa electoral como, eh, por último, eh, la, la libre disposición de, de la propia vida con, con una proposición que hemos presentado en el Congreso sobre, sobre la muerte digna. Le paso la palabra a Ana, a ver qué nos cuenta de sí, Izquierda yo, Unida en lo que hace. Yo la, sigo con la práctica, porque yo estoy ahí saltando un poco el guión. Eh, decir que yo, bueno, lo que ha dicho Isabel, eh, que estamos absolutamente de acuerdo, o sea, que no voy a incidir eh, en los postulados un poco ideológicos que ella que ha planteado por Podemos, porque estamos absolutamente de acuerdo en eso ambas formaciones políticas, Así que eh, me voy a morder la lengua con educación, eso sí, porque si nos ponemos a hablar de cómo seleccionan a los, no son profesores, a los catequistas que, que dan clase en los centros educativos, la verdad es que nos podríamos tirar aquí un rato y yo con mucho gusto lo haría, pero me voy a morder la lengua porque queremos también hablar de otras cosas, en fin. Y una, una cosa importante que ha dicho Isabel, eh, eh, que eso nos distingue además de otras formaciones políticas, es eh, el tratamiento al resto de las religiones. Yo creo que eso es importante destacar, que la idea no es equiparar a la confesión católica el resto de confesiones, que eso es una a veces lo escuchamos, ¿no? fundamentalmente, de la formación política del PSOE, sino que lo que tenemos que hacer es, efectivamente, sacar las confesiones religiosas desde los, de los espacios públicos. Ese es el principio del laicismo, no nos confundamos y no eh, que plantean otras formaciones eh, políticas. Voy corriendo a, al tema del IBI, que me queda antes por ahí, cuando estábamos hablando de las inmatriculaciones y de la dificultad que tenemos a la hora, bueno, primero de revertir esa, de esas leyes a nivel nacional, porque no tenemos una correlación de fuerza, eso si Isabel lo, lo, lo ha comprobado en sus carnes, que nos permita modificar a nivel nacional esa legislación, por lo tanto, mientras tendremos que irla puenteando eh, como podamos. ¿Y, ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues es complicado, teniendo ese censo primero… Eh, y luego intentando modificar esos acuerdos que, a los que se ha referido también Isabel ese concordato con el Vaticano que nos afecta no solo a esto pero que también pero fundamentalmente además de, de, de ese concordato con el Vaticano hay una cosa que nos preocupa mucho desde las instituciones y sobre todo las municipales que es la ley de mecenago la ley de mecenago es la que eh, nos impide de manera práctica eh, poder cobrarle el IBI a algunos edificios que no cumplen con el uso religioso que no están destinados a culto, pero que son de titularidad eclesiástica. Y como es un poco farragoso, pero me voy a detener en esto y así que voy a... en relación a los tributos locales, ¿vale? En relación a qué capacidad tienen los ayuntamientos para poder eh, exigirle ese IBI cuando no cumplen esos fines religiosos y eso no forma parte del concordato, pero dice el artículo 15 de tributos locales de esa ley de mecenazgo. Estarán exentos del impuesto sobre bienes e inmuebles, los bienes de los que sean titulares en los términos previstos en la normativa reguladora de las haciendas locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto –y aquí viene la trampa– los afectos a explotaciones económicas no exentas del impuesto de sociedades. En castellano, ¿qué quiere decir esto? El problema que tenemos eh, para poder cobrar el IBI a este tipo de inmuebles no es tanto el concordato como este articulado, porque dice que todas las, las entidades, fundaciones… Eh, y, por supuesto, la Iglesia católica, tan solo por ser titulares, da igual el fin al que se dediquen, titulares de bienes e inmuebles ya están exentos del IBI. Por lo tanto, eh, ahí no podemos meter mano. Incluso cuando están arrendados a terceros es que el arrendamiento no se considera explotación económica. Por lo tanto, tampoco podemos meterle mano por ahí, desgraciadamente, hasta que no cambiemos esto. Se ha intentado, en algunos casos, voy a citar… Un ejemplo, tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que conoceréis vosotros seguro mejor o igual que yo, de 27 de junio de 2017, es que se establecían ahí las exenciones fiscales de las que disfrutaba la Iglesia Católica, que aquí en nuestro país podían ser constitutivas de delito, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, debido a que podían conferir una ventaja a la Iglesia frente a otras instituciones, bueno, pues empezaron a hacer algunas campañas para intentar que esos ingresos fueran a los ayuntamientos, ¿vale? ¿Qué pasó con esto? Y sobre todo me refiero al impuesto sobre construcciones e instalaciones de obras, que desde, por ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba se cogió a esa sentencia del europeo e intentamos cobrarle ese impuesto a, la, a los bienes de titularidad de la Iglesia. Pues, ¿qué pasa? Que no lo recurren, por resumirlo mucho, porque esto tiene un detalle más largo, no lo recurren y esa sentencia queda anulada. Y a partir de ahí tampoco desde los ayuntamientos se puede intentar y cobrar, como se hizo en un momento dado, este tipo de impuestos a, a la Iglesia. Desde la, desde la Unión Europea se, se está pidiendo una revisión de la normativa estatal, pero, evidentemente, mientras que este marco legal no cambie, estamos muy encorsetados en las corporaciones municipales. Eh, a partir de ahí, ¿qué más hacemos? Porque estamos ahora mismo diciendo lo que hacemos, ¿verdad? Intentamos hacer algunas cosas. Aquí, por ejemplo, voy a centrar algo más en lo local, con el tema de la mezquita, pues cuando eh, creamos una comisión de seguimiento se hizo un informe también público que luego fue contestado también por cierto con una implicación tenemos que decir muy baja de la Universidad de Córdoba tuvimos, eh, tuvimos grandes profesores universitarios trabajando en este informe pero tenemos que decir de universidades de fuera y la Universidad de Córdoba ahí hizo en el mejor de los casos mutis por el foro algo que deberíamos de resolver y luego en otras eh, bueno ese informe salió, se emitió público y nosotros seguimos defendiendo y trabajando por la titularidad pública. Eh, ha habido, como sabéis, reformas, sobre todo sabéis los que los que sois de aquí, en, en la celosía de la puerta, en la modificación también de, del recorrido de la carrera oficial de Semana Santa. Nosotros desde Urbanismo intentamos frenar, eh, pero depende de la Junta, no podemos olvidarlo, esa, esa reforma de, de la entrada. Y, y bueno, pues no, no, no pudimos llegar a más porque le dieron permiso, le dieron licencia. Sabéis que también eh, la, hubo familiares que también intentaron frenar… Eh, esa ampliación o esa modificación y que eh, tampoco llegaron a nada porque se les, dio, se les dio la razón al cabildo. ¿Qué pasa con los tributos que ingresan las entradas de, del cabildo? Es algo que también llevamos planteando. También, siempre que hay…, hablamos ya del IRPF, la campaña eh, de la renta, nosotros nos sumamos a, a la campaña de, de, de Córdoba laica o de Andalucía laica o de Europa laica en relación a que no pongamos la X en ninguno de, de los dos sectores como antes se ha indicado y bueno como me queda luego otro punto esto yo creo que eran un poco los ejes fundamentales de los que me vaya a preguntar fundamentalmente también los que estáis viviendo en la ciudad de Córdoba me queda un poquito más pero luego ya vamos en, en el último turno. pasamos al... <ríe> Voy, voy a ver si reconduzco un poco la mesa. O sea, pasamos al, al tercer punto que estamos hablando, hablaríamos del futuro. Entonces quiero, vamos a ver. La idea es, si lo, con lo que he comentado antes, si consideráis, si consideráis que hay una discrepancia, una disonancia entre en algunos aspectos de vuestra organización o en alguna circunstancia actúa y en contra de lo que habéis puesto que es la línea de las de la organizaciones. O sea, lo que habéis puesto está claro y ver si en la realidad esa era la... Ahora, si, si hubiese esa discrepancia, ver cómo lo estáis enfocando. Si es, vamos a cambiar la manera de pensar y nos vamos a adaptar a cómo estamos actuando o al revés, vamos a intentar cambiar las conductas que no vayan de acuerdo con la situación teórica y de qué manera, vamos, más o menos. Ustedes ya… ¿vale? Te doy la palabra. ¿Me Te toca. Pues yo creo que hay una disonancia importante en nuestro caso y es que no gobernamos. Claro, o sea, todo esto no lo podemos aplicar. Eh, mientras no gobernemos, mientras tanto lo que podemos hacer son… Eh, esfuerzos, enmiendas presentar proposiciones de ley proposiciones no de ley como, como lo, la que os, las que os he dicho anterior, anteriormente eh, pero mientras no gobernemos eh, va a ser muy difícil que las podamos aplicar entre, entre otras cuestiones porque, pues bueno, como decía antes, y perdón por, eh, por este inciso que voy a hacer eh, bueno, el eso es si está gobernando y, y siempre que va en campaña pues dice que va a derogar los acuerdos con la Santa Sede y el concordato, pero al final nunca lo hace y de hecho eh, este, este mismo año 2018 eh, presentó una PNL que nosotros, como dije antes, la, la aprobamos, eh, en el que, que iba precisamente en este sentido y en el que se pedía, entre otras cosas, pues que se hiciese un recuento de todos esos bienes inmatriculados. Eh, que tenía la Iglesia para poder recuperarlos. Pero de hecho el, el propio Sánchez dijo este verano que lo iba a hacer y que estaba en ello, pero no, no se ha hecho. Eh, por, eso, por eso mismo digo que para nosotros la principal discrepancia que tenemos es que, es que no, no estamos gobernando. Eh, respecto de lo demás, eh, creo, que, creo que actuamos conforme a, conforme a lo que viene, a lo que hemos escrito. De hecho, eh, de hecho, una de las propuestas que, que tenemos también es, eh, cierto es que no hay que poner la, la X en, esa, en esas casillas, pero cierto es también que a lo mejor esas casillas tendrían que desaparecer y a lo mejor eh, la casilla que tendría que venir es la de fines culturales eh, y que se empiece a financiar… No me Perdón, no Haya paz, haya paz. Perdón. Para que, para que lo que se financie sea la cultura y para que ese mínimo cultural, pues realmente, eh, finalmente lo sea. Lo que… Bueno, luego en el debate, no sé si es que no me he explicado bien, pero ahora, ahora me entero bien. Ahora en el debate me voy a enterar bien, creo. Eh, lo que no puede seguir pasando es que en la, en la x de… de de la declaración de la renta, eh, pues, bueno, pues se eh, permita que se siga financiando la Iglesia a través de los recursos de todos y de todas. Eh, respecto respecto a, otras, a otras cuestiones sobre lo que hacemos, eh, si hay discrepancias o no, eh, yo creo que fundamentalmente, y por, por terminar, eh, creo que fundamentalmente lo que tenemos que hacer es escuchar más a, a la sociedad. Creo que esta sociedad está cambiando, que cada vez está pidiendo más eh, que haya libertad de conciencia, que la libertad de conciencia esté dentro de la Constitución reconocida, que haya igualdad y que eso esté reconocido también dentro de la Constitución, porque al final la propia Constitución y nuestras propias leyes van a años luz de lo que la sociedad está mandando y está diciendo. Todos los cambios sociales y todos los cambios culturales eh, Conlleva su, conlleva su tiempo, eh, pero es evidente que los cambios sociales y los cambios culturales en este país se están dando, se están dando más rápido respecto al laicismo, respecto a la, a la libertad, respecto a la igualdad, respecto al feminismo, se están dando por encima de lo que, de lo que dicen nuestras leyes. Y eso pasa por, por una cuestión muy básica, y es porque eh, quienes están mandando en este país… Eh, saben muy bien qué es lo que quieren, saben muy bien qué es lo que necesitan, saben muy bien cuáles son las, las, las correlaciones de fuerza y no les interesa y no les interesa que mmm, las cosas que tienen que cambiar, pues finalmente finalmente cambien. Por tanto, por tanto, nosotros lo que creemos es que hay que escuchar cada vez más a la sociedad y hacer una apuesta fuerte, firme, sin ningún paso atrás y sin mirar atrás en ningún momento… ...por el laicismo, para que el Estado sea laico, porque sin, como decía antes, sin el laicismo no va a haber democracia y necesitamos una democracia. Muy bien, ¿verdad? te ha ajustado muy bien al tiempo, te ha ajustado muy bien al tiempo. Ahora Ana y después ya cerraremos poco poco, con Paco. Seguimos ajustando poco a poco. Eh, a ver, ¿qué hacemos a futuro? Pues para profundizar en, en estos principios y en estos valores laicos. Eso también requiere su tiempo, pero bueno, así a pincelada, pues podemos decir que yo creo que, que generar complicidades y aumentar alianzas. Hasta que seamos capaces de tener una correlación de fuerzas que nos permita tomar el poder, digamos, en serio a nivel nacional y modificar este entramado que veníamos contando, tendremos que ir erosionándolo como hormiguitas desde todos los espacios eh, que no sean posibles. Mientras tanto, tendremos que ir acumulando fuerza para ir profundizando efectivamente en estos principios eh, de laicidad. ¿Y eso qué supone? Pues eso nos, nos compromete, nos interpela tanto a la sociedad civil organizada, que estáis vosotros aquí presentes, como a los que transitoriamente pues, nos toca estar en las instituciones. Todos tenemos una tarea ahí enorme que hacer, porque todavía son muchos los retos que, como vosotros sabéis, igual que yo, que tenemos que alcanzar. Eh, ¿Esto cómo se concreta? Pues se concreta que desde las instituciones en las que estamos presentes tendremos que ir dictando, tendremos que ir eh, erosionando un poco eh, para que se nos escuche al menos la voz y para que generar una reflexión pública también, que para eso sí servimos los, los cargos políticos, que, que permita trascender este debate y llevarlo a otros foros, a foros más mediáticos y a otros espacios de la sociedad donde a veces pues, pues, no, pues no llegamos. Y así, y ya en mayor profundidad o de manera más estratégica, yo por eso al principio de mi intervención me refería a la educación y que la volvería a nombrar en el cierre, porque tendremos que ir cambiando las mentalidades, tendremos que ir ganando esa batalla de las ideas pues, por las cuales no se amparen, eh, que eso también tiene mucho que ver la pervivencia del franquismo y, bueno, pues, la estructura eh, histórica y sociológica de este país, porque todavía tenemos una sociedad que, que, pues, que no… No se, re, no se identifica con estos valores laicos o que no les importan, al menos. Y ahí tendremos que generar alianzas. Alianzas, como decía Isabel, con el movimiento feminista, yo creo imprescindible, porque eh, la Iglesia Católica y todo lo que supone, pues también nos encorseta como mujeres. Por lo tanto, ahí tenemos un gran aliado para alcanzar estos valores laicos. Y, a mi entender, también alianzas con los movimientos republicanos. Citaba también, Isabel, esa Constitución de 1900 31 Constitución, que es referente también dentro de, de estos principios laicos, también dentro de, del movimiento feminista y también para los que defendemos un sistema público de, de derechos y de conquistas sociales. Por lo tanto, esos movimientos republicanos, que también están aflorando poco a poco, no sin dificultades, desde finales de los años 90, pueden ser un buen aliado para profundizar en estos principios eh, y valores laicos. Yo creo que ese es el reto que tenemos a futuro y que también va a depender de todos y todas los que estamos aquí presentes porque pues seamos capaces de, de alcanzarlo. Muchísimas gracias. Bien, pues ahora eh, terminará Paco Delgado con las reflexiones por parte de Europa Laica sobre el tema y después ya pasaremos al debate. Gracias, Isabel. Isabel y Ana, gracias por el esfuerzo que habéis hecho por eh, venir a hablar de un tema de un tema complejo, que lo entendemos. Y, bueno, tengo la suerte de tener aquí a mi izquierda a una persona que fue alcaldesa de Albacete, la primera mujer alcaldesa de capital de provincia de España. Yo fui concejal con ella. Y desde la política local se pueden hacer muchos gestos por la laicidad. Porque me queda con una frase que has dicho tú, mientras no gobernemos. Gobernamos ayuntamientos, muchos ayuntamientos, cogobernamos gobernamos o gobernamos. Y gestos, pocos. Yo recuerdo una reunión con Valencia, con, las tres, con los alcaldes del cambio... Y me quedé con una, con, una, con, una, con una cosa por lo que comentaba la, la compañera Ana. Eh, bueno, sí, eh, hay que intentar cobrar mmm, a los centros, eh, hay que intentar cobrar eh, a los eh, patrimonios de la iglesia y tal, pero no a los centros de culto. Esa fue la definición final de esa reunión que hubo hace dos años en Valencia. Alcalde del cambio. ¿Cómo que no? Los centros de culto. No, pues esa es la teoría. El problema que tenemos es que, Llevamos eh, Europa Laica, yo llevo 20 años antes de Europa Laica, luchando desde, dentro del Partido Socialista, sin éxito ninguno. Y luego, a través de Europa Laica, intentando reunirnos con los máximos, es decir, máximos líderes de las organizaciones políticas, que son las que tienen responsabilidad. Evidentemente, hay que agradeceros de Europa Laica y el nombre del presidente, si me lo permite, que estéis aquí esta mañana y que hayáis hecho este esfuerzo, porque el tema es difícil y complejo. Porque quienes toman luego las decisiones son arriba. La anterior etapa, cuatro años hace, nos llevamos los compañeros de Junta Directiva, que estábamos, una enorme decepción. Porque los únicos dos partidos que al máximo nivel no nos, reunía, no nos recibieron fueron Ciudadanos y Podemos. Si no recibió el PP, si no recibió el PSOE, si no recibió eh, Compromís, recibieron todos los partidos, menos al máximo nivel me o al siguiente nivel. Eso significa que, bueno, rimos con evidentemente con Izquierda Unida, con todos los partidos menos estos dos partidos, ya creamos una cierta situación de inest... ¿Cuáles son las propuestas que Europa laica tiene? Pues muchas las habéis dicho vosotras. Se pueden solucionar en el Parlamento, en el Poder Legislativo, se pueden solucionar en los ámbitos autonómicos y se pueden solucionar a nivel local. La gran decepción de la medalla de Cádiz. La gran decepción de la medalla de Cádiz es un síntoma. Es un síntoma. Es un síntoma. Es una pequeña cosa que es un síntoma, bueno, pequeña no porque al compañero presidente le hicieron un scratch que venía de muchos sitios, pero bueno, es un síntoma. El problema que es que no tomamos conciencia de la importancia que, como ha dicho, creo que ha dicho Ana, la laicidad es Democracia, son principios democráticos. Si los líderes de los partidos políticos, al máximo nivel, no toman conciencia de eso, no hacemos nada. Propuestas, que es lo que creo que me toca, no las voy a citar porque están aquí. Aquí se resumen las propuestas. A mí me gustaría que el máximo dirigente de Podemos, el máximo dirigente de Izquierda Unida, el máximo dirigente del Partido Socialista, el máximo dirigente de DDD de, de, de, de, se comprometieran a esto. Sé que no es fácil. Hay cosas más complejas, cosas más complicadas. Si no se tiene mayoría en el Parlamento, en el Poder Legislativo, es complicado. Pero luego hay otros poderes intermedios y otros poderes por abajo que se a hacer muchos gestos. Muchísimos gestos, ¿verdad, Carmina? Muchísimos gestos. Lo que pasa es que en el ámbito municipal, por empezar desde abajo, desde los principios ayuntamientos del 69, se dieron pasos, se dieron avances, algunos importantes, que ya están en el olvido, algunas no habéis nacido vosotras todavía. Fue en el año 96, cuando llegó el PP al Poder Municipal y al Poder Central, cuando empezó la involución. Y cuando se recuperó de nuevo el Poder Municipal por parte de los partidos de izquierda, centro-izquierda, etcétera, no se supieron acomodar a lo que se había hecho en el año 79 para acá. Porque la ley no es tan cerrada como parece. Hay muchas posibilidades desde el Poder. Si, los, yo me acuerdo de los bandos de Tierno Galván. Si el alcalde tiene muchísimo poder y las alcaldesas, lo que pasa es que no saben qué poder tienen. Bueno, a veces tienen más poder sus aparatos de partido, ¿verdad?, que las leyes. Porque una, un alcalde tiene, una alcaldesa tiene muchísimo poder, que no lo saben utilizar ese poder. O lo mal utilizan, y en este tema más. Entonces ciertos gestos, pequeños gestos, pequeño gesto que hizo Sánchez de no jurar y prometer delante del crucifijo. Es un gesto. Luego no ha seguido. Dice que porque no tiene mayoría o porque tal cual. Si en la reunión que tuvieron Sánchez y Pablo Iglesias para la gobernabilidad de Sánchez, una sola línea, un solo renglón dedicado a la laicidad, nada, nada, nada de nada. Eso solamente. Y no queremos más. Yo he estado diez años en política y sé que se puede hacer, pero no se hace. No se hace. Son pequeñas cosas, reuniones, pequeñas cosas. Entonces, el problema está en que no está en la agenda política. Hace un año y medio, antes de dejar la presidencia, publiqué un, un documento, cortito, siete páginas, este, en donde demostraba cómo no está en la agenda política la laicidad. Y citaba líder por líder, partido por partido, todos, hasta los nacionalistas, y haciendo citas de lo que estaban haciendo. No está en la agenda política, compañeras. No está en la agenda política de vuestros partidos. Más en la izquierda unida. Más en la izquierda unida... Hasta ahora. Hasta ahora. Lo sé porque Caspar tuvo gestos muy importantes. Mi amigo, muy amigo Cayo Lara, aunque yo no soy del Partido la de Unidad, tuvo gestos muy importantes. Venía a nuestras asambleas, venía a nuestras reuniones, colaboraba. Pero ahí se ha quedado. Ya todo el equipo ese, Cayo Lara ha cambiado, ha venido otra gente, otras personas, otras roya. Y ahora está todo como mezclado, ¿no? Como mezclado. Y es cierto que el otro día. En la campaña en una escuela pública y ley de que región de fuera de la escuela, el único partido que hasta ahora se ha sumado hasta ahora, no sé si sabía en compromiso va a sumar o no, pero ha sido Izquierda Unida. Yo llevo intentando hablar con el responsable de Podemos de Educación una semana, compañero Javier de Murcia. A ver si la semana que viene puedo hablar con él. A ver qué va a hacer Podemos con la campaña de escuela pública y ley de región fuera de la escuela. Vamos a ver. Entonces, ese tipo de gestos, sentirnos arropados ¿eh? y no tener miedo. Por cuestiones electorales, si un partido nuevo llega a la política y piensa en qué le va a quitar votos o no le va a quitar votos, no hacemos nada. Porque mira, Pepu, Pepu, voy a ir terminando, compañeros. Pepu, el candidato a la alcaldía de Madrid, no tengo el gusto de conocerle. Pero esta mañana estaba leyendo su Twitter, o su Facebook. La primera reunión que ha hecho Pepu en campaña electoral ha sido a ver al Padre Ángel, a las hermanitas de la Caridad, al no sé qué de no sé dónde. ¿Quién empezamos? El, alcalde, el, el, que quiere ser alcalde, el que quiera ser alcalde de Madrid. Empezamos por ahí. Empezamos por ahí. Porque hay una cosa, las religiones están perdiendo, sobre todo en Europa, en Europa, no tanto en América Latina, están perdiendo poder de convicción a las personas porque la ciencia, el avance, la cultura, la gente va a la universidad, ya no se cree las milongas, ya no se cree lo de la, lo de la Trinidad, lo de que nos cree, la liturgia. Por eso las religiones que están haciendo, están haciendo un frente. ¿Dónde? En los servicios sociales, por ejemplo. Los servicios sociales tienen copados las religiones. Aquí la católica, claro. Un día escuché a una compañera una compañera de Izquierda Unida, venía, venía con, con Ana, que está por ahí, y hace unos cinco o seis años, y hablaban de unos pisos que hay en Madrid, públicos del ayuntamiento, y decía, «Ah, pues menos mal que eso lo gestiona Caritas». 5.000 viviendas en Madrid que gestiona Cáritas públicas. La compañía de Cretonía decía, menos mal que lo gestiona Cáritas. Bien, vamos, claro, es el problema. Ese es el problema. Creo que entendéis que no va contra vosotros ni mucho menos, porque cada persona es cada persona. Porque bastante esfuerzo habéis hecho estando aquí esta mañana. Pero me refiero a que esos pequeños gestos, es decir, no ceder todos los servicios sociales, todos los servicios sanitarios a las comunidades religiosas. ¿Qué luego pasa con lo que pasa con las primaveras árabes? Que la gente sale a la calle intentando cambiar y quien estaba detrás de todo aquello eran los hermanos musulmanes, que son las caritas españolas. Que luego llegamos al poder y le hemos dejado todo el pasillo allanado. Claro, luego vendrá la ultraderecha, esta que está viniendo del este, Austria, Holanda, el otro día Dinamarca para acá, para acá. Y claro, si es que lo van a tener todo hecho, si no va a tener que hacer nada, lo tienen todo allanado. Porque el tiempo que hemos estado gobernando en los ayuntamientos, hemos estado gobernando a nivel estatal, o en las comunidades autónomas no hemos hecho nada. El PSOE ha gobernado 30 años y, hay, y, y comunidades autónomas un montón y no se ha notado. Entonces, creo que nosotros los compromisos que queremos que los partidos políticos, en este caso de la izquierda, porque se trata de los partidos de la izquierda, los tenemos aquí. Son muy sencillos y todos aluden a lo que las compañeras han comentado, la ley de mecenazgo, la ley del Malibi, todos, ¿eh? Desde las denuncias Y, por último, hace unos años, hace, en el año 2014, elaboramos todos los socios de Europa Laica una Carta Europea de la Laicidad y la Libertad de Conciencia, pensando que los miembros de la Unión y los países europeos más allá de la Unión estaban perdiendo el norte de los derechos humanos. Hicimos una Carta Europea que conseguimos llevarla al Parlamento Europeo a través de una eurodiputada de Izquierda Unida, una chica de una compañera de Castellón o Valencia, no recuerdo el nombre ahora mismo. Marina. Marina, que creo que nos repite. Lo presentamos, lo llevamos a la presidencia. Nos lo nos cogió la carta europea de la Dicidad en un vicepresidente que era griego. Pues esa carta no hemos conseguido que se debata en el Pleno del Parlamento Europeo, avalada por la Asociación Internacional del Libre Pensamiento. Vamos a ver si ahora. Los diputados y diputadas que vayan al Parlamento Europeo de la izquierda son capaces de que esa carta… Pues esa carta no dice nada más que la Declaración Universal de los Derechos Humanos adaptada a la Unión Europea. Y es más, y termino, muchas de las cosas que Europa Leica ha propuesto desde la época de González Barón, pasando por la mía y la de Antonio, hemos intentado que fueran cosas posibles, incluso decía González Barón. Vamos a intentar que sea dentro del marco constitucional, aunque sabemos que la Constitución hay que modificarla. hay que modificarla. Modificar el artículo 16, el 27, tal. Ya sabemos lo de la reforma, la ruptura, todo aquello. Aquello ya pasó hace ya 40 años. Vamos a intentar que haya cosas que incluso dentro del marco constitucional, por lo difícil que es modificar la Constitución, porque hacen falta unas medidas concretas, haya cosas que se puedan hacer incluso de ese marco, para que se puedan hacer. Pues ni aún así siquiera, ni aún así se consigue. Por lo tanto, vamos a ver si en esta campaña electoral conseguimos que los partidos de la izquierda o del centro izquierda sean capaces de apoyar los papeles que Europa Leica les presenta.